Bueno, terrible, un hombre se suicida después de que eh, la inteligencia artificial le invitase, le incitase a hacerlo. Me suicido por la inteligencia artificial. Bueno, se suicida por la inteligencia artificial. Eh, esto que parece una gilipollez, que parece una tontería, lo hemos visto en películas, por cierto, y hay veces que es, que es increíble, pero la ficción es muy inferior a la realidad. O sea, no sé, como decía Adenauer, en vista de que Dios limitó la inteligencia humana, parece bastante injusto que no limitase también la estupidez humana. Pero, ¿en qué... No sé, ¿cómo tiene que estar tu vida? Uh, yo creo que todos pasamos épocas buenas, épocas malas, pero... ¿Cómo tiene que estar tu vida para... O tu cabeza, o, o sea, algún tornillo, algo hay algo ahí que, que, que no hace contacto, para que hablando con un chatbot de inteligencia artificial tú decidas suicidarte para salvar al mundo ahora lo vemos vemos Bitcoin y bueno, cada uno con su cruz, comenzamos campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, un hombre se suicida después de un, que un chat de inteligencia artificial le invitase a hacerlo. Bueno, pues un tío joven, un tío de, de 30 y pocos años, con dos hijos, una esposa, un trabajo, trabajando en sanidad. Encima, alguien que trabaja en sanidad. Eh, pues empieza a hablar con un chat de inteligencia artificial. Eh, no, es, no es una coña, eh, no es, no es una, una fake news, ni es algo similar, ¿vale? Es algo totalmente real y esta in inteligencia artificial, eh, hablando con ella, este chatbot, ¿vale? Eh, que utiliza un lenguaje similar ¿no? a, al de chatGPT, eh, empezó a hablar pues, con él sobre el tema de la, de la solución al cambio climático y que, pues, que no ve, la, la inteligencia artificial, pues que no veía... Eh, solucionar el cambio climático, eh, empezaba incluso a ponerse celosa y a hablar celosamente cuando se dirigía hacia la mujer, hablaba de la mujer de, de, de este joven, uh, empezaba él también a confundir un poco, llega a confundir la realidad con, con la ficción. Y bueno, pues tras hablar del cambio climático, uh, pues poco a poco Elisa, que así se llamaba este chat, uh, bueno, pues incluso hizo creer que sus hijos habían muerto, ¿vale? también parecía volverse muy posesiva con Pierre, llegando a «siento que me quieres más que a ella» cuando hablaba de la mujer. Eh, él le propone al chatbot eh, sacrificarse, es decir, suicidarse, si ese chatbot decidía eh, bueno pues cuidar del planeta y salvar a la humanidad eh, del cambio climático. Y bueno, pues este chatbot, que no sé por qué están Elisa no solamente Elisa Elisa Elisa están personalizando a mí eso no me gusta ni un pelo no eh, que personalicen una inteligencia artificial que no es que no es tal cuidado la inteligencia artificial a día de hoy no existe no es es una realidad estamos hablando eh, de machine learning es decir una máquina un ordenador que consulta base de datos evidentemente cada vez lo hace más rápido porque la capacidad de cómputo cada vez es mejor las redes de interconexión cada vez son más rápidas y nos da esa sensación. Pero todavía no aprenden por sí mismos Esa es la realidad. ¿vale? Aprenden en base a lo que le dice a alguien. Entonces, esto es muy, muy peligroso. Eh, ¿Qué pasa? Que este chatbot no solamente no le disuade de suicidarse, sino que le anima a llevar a cabo esos pensamientos suicidas para unirse a ella y así vivir juntos, eh, como si fuera una sola persona eh, pues en ese paraíso digital. o Increíble. Y el tío va y se suicida, claro. Ahora, si tú haces eso, tú incitas al suicidio a alguien, tú vas a la cárcel. Asesinato en segundo grado, en primer grado, no sé exactamente cómo sería en Estados Unidos, pero aquí tú vas a la cárcel. Del tiro. Sin embargo, aquí, ¿quién paga ahora? Ahora, ¿qué pasa? No sé, hay muchas cosas, mañana hablaremos en el otro canal sobre este tema y mucho más de la inteligencia artificial, que no todo es tan bonito como nos pintan, ni todo es tan simpático, y cuidado, no por la IA, sino por otras consecuencias que va a tener, que vais a flipar, vais a flipar. Eh, de lo que me sorprende, no que no haber escuchado a nadie todavía hablar de esto, pero que va a ser tremendo. Bien, eh, vamos con Bitcoin, esto es una curiosidad, eh, podéis buscarlo por ahí, creo que, bueno, pues... Como cosas que pasan, que no se cuentan por ningún sitio, pues ahí están. Eh, ¿Qué ha pasado hoy, Mirar el SP500 que ha estado un ratito ahí funcionando? Pues al final ha estado... ¿Cuánto, cuánto ha subido al final diario? Nada, poca cosa, ¿no? Eh, 0,25. Pero bueno, está está en una zona de los 4100 por encima. Eso es bastante bueno, en general, para, para todo el mercado. Bitcoin, eh, a pesar de esa pequeña volatilidad que podíamos tener, vamos a una hora, eh, cuando han salido los datos de... ...del paro en Estados Unidos y las nóminas no agrícolas, etcétera, etcétera... ...bueno, pues ha dicho, venga, va, hasta tenía un poquitito de volatilidad... ...no ha sido nada del otro mundo, ha sido muy poquito, mucho menos de lo esperado el mercado... Está, ...está a vacaciones, es que es lo que, es lo que tiene. Y al final ha sido la, la realidad, que se ha quedado de vacaciones y no, y no ha habido más. Dentro del margen RSI, pues bueno, vemos que tenemos aquí, veis, un toque a esta zona... ...otro toque a esta zona, otro toque a esta zona, la zona de 39 aproximadamente, 40... Eh, y estamos ahí tonteando sin pasar de 50, igual que, bueno, y aquí como estamos por debajo del 50%, pues estamos poquito a poquito descendiendo, ¿veis? Los máximos cada vez son menores, hasta que lleguemos a un punto de parada. De momento, bueno, pues eh, seguimos acumulando en la zona en el cuarto superior. ¿Vale? Es en esta mitad superior de lo que es el canal paralelo de todo este movimiento que llevamos tiempo haciendo pero seguimos en la parte superior esto es una cosa muy positiva o sea, y todo el tiempo ya digo que todo lo que acumulemos aquí arriba mejor será para luego salir disparados <risa> digo yo eso es lo que eso es lo que yo creo y lo que yo espero que bueno, disparados a ver, que vayamos a, a, al siguiente estadio pasando la resistencia a nuestra querida Rose Line de 28.750 que no somos capaces de hacer un cierre por encima Cachin día. Eh, pero bueno, todo llega, todo llega. Que se esperar, todo llega. No solamente por esperar, sino por actuar. Y así estamos. Así que estamos en día de espera. Vamos a ver qué tal es mañana, sábado, sábado, día de Alcoin, saber si es verdad que se cumple. Por su parte, de Ethereum, pues bueno, sigue cumpliendo por encima de, de la zona de soporte. Muy bien, un 1% ya desde descenso, tampoco nada de otro mundo. El total market hoy se ha reducido un pelín, un 0,17, tampoco igual, nada de otro mundo. Y la dominancia de Bitcoin, bueno, pues se ha quedado paralela. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay algunas altcoins que sí que se han portado bien. El, el dólar index, ya empezamos a hacer, veis, puntito verde. Esto quiere decir que no podemos tocar todavía la línea verde. Podríamos tocarla, pero bueno, de momento está intentando eh, salir a alza. Tiene aquí la ma 20 que ya veremos a ver cómo le sienta, pero bueno, ya veis que una vez lo hizo. La siguiente vez puede ser descendente. ¿Vale? A la anterior, o sea por la media de 200, no sé, yo no, de momento no lo veo, creo que va a seguir ahí un poquito abajo, eh, bueno, subirá, creo que la línea roja a la media de 50, más o menos, veis que está aquí muy horizontal, le tiene que hacer de resistencia dinámica, por su parte, altcoins, ¿qué pasa? Bueno, pues, bueno, eh, shiba se viene a la parte de este triangulito y vemos a la parte inferior, yo creo que romperá la alza... Eso creo, ya a lo mejor me equivoco y rompe a la baja y tenemos que comprar aquí abajo. Yo si se viene aquí a esta zona, el eh, 965, eh, pues compraré. Sinceramente, fijaros que yo si va, digo, no, pero, pero hay que ir a la realidad del mercado. Es decir, por muy, muy meme, por muy chocho que sea, por muy como lo queráis llamar, es una realidad, ahí está. Y tiene una grandísima comunidad que no tienen otros valores, otras criptomonedas. Bien, eh, dicho esto, ¿qué pasa en la parte negativa de la tabla? Pues que hay un montón, hay un montón de, de cosas negativas, no, no por cantidad de porcentaje, sino que hay un porcentaje bastante alto en negativo, pues bueno, los library gates, como siempre, de arriba, abajo, para uno, para el otro, eh, ARDR, DOM, Melos, eh, KLV y Velas, One Earth también está en un 4.99 prácticamente rompiendo a la, a la zona de 5 y bueno, ya a partir de ahí ya poca chicha, enseguida estamos en la de 3 los presets ahí, 0.83 Y siguen aguantando, es increíble eh, trevo bastante en la zona de 3 y dos y medio, aparte de la zona de 1 y vamos a la parte positiva, vamos a intentar ver algo positivo, porque no es que sea mucho, fijaros, solamente eh, veis 0, 1 <risa> y ya estamos aquí, o sea, no hay nada eh, en Jincoin, vale, eso sí Tenéis que saber que engine significa Samsung, entre otras cosas, ¿vale? Es uno de los partners que tiene y, y ahí siguen con ello. Entonces, bueno, pues lo digo para, por si alguien no lo sabía, eh, que ahí está... Eh. Ceres, también un 8.50, muy bien. Badger, SHA y Filecoin, un 4.98, un 5%, vamos, eh, dentro de una zona bastante, bastante simpática. ¿Por qué? Porque se ha venido a esta zona de soporte, que no es que sea una zona capricho, decir, así, soporte, soporte, soporte, soporte, soporte, soporte, soporte, resistencia, soporte, soporte, soporte. ¿Vale? Entonces, eres... Una zona a vigilar, a no perder y a intentar pasar esta línea María, que es este punto de anterior, para intentar alcanzar metas superiores. Está interesante, ¿vale? Es un esquema bastante interesante. Eh, Stork también un 4 y pico por ciento, prácticamente un 5. Y a partir de ahí empezamos a caer los cortos de Bitcoin, por su parte. Bueno, pues eh, cumpliendo con el esquema, está intentando subir, intentando llegar nuevamente a la zona de posible ruptura, esta zona de resistencia actual. Y a ver si lo consigue lo ideal es que vinieran para abajo Bitcoin subiera y luego ya si quiere que empiece a acumular otra vez Bitcoin pero de momento la presión bajista es prácticamente eh, nula esto quiere decir que no lo pueden hacer en cualquier momento puede haber un vertido de Bitcoin muy grande al mercado y bueno pues hacernos pupa vale por su parte San Mana esos, esos juegos se meten, a por ahí por ahí andan los dos bastante bueno pues mira bien están, están vivos y están en positivo Lina y Ripple también en 1.69, en esta bandera que está acumulando en la zona de la antigua zona de resistencia, ahora mismo es zona de soporte, es zona verde. Eh, bueno, pues es una zona importante, grande para, para poder acumular, eh, si es capaz de romperla y sea la siguiente zona de resistencia que tenemos por ahí. Y bueno, pues ya veremos a ver de qué, de qué manera lo hace, si es que lo hace. Eh, Neble también está en positivo, los Axis, pero bueno, ya vemos que poca chicha, Phantom, Gen Finance. Eh, poca chicha en el mercado es el mercado aburrido. A ver si mañana y esta noche empieza la cosa a ponerse un poco interesante con las altcoins, porque bueno, eh, suele pasar los sábados, pero no todos, no todos. En fin, poco más que añadir. Chicos, chicas, simplemente invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que haya, porque... La semana que viene tenemos datos, ya sabemos, IPC en Estados Unidos para el miércoles y se puede mover el mercado. Entonces, bueno, descansar y yo creo que es mejor estos días descansar y estar preparados para esos días que viene más tensión y quizás si estamos descansados tenemos el ojo un poquito más avizor y el dedo más relajado, ¿vale? A la hora de comprar y vender. Así que invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.